conforma el espacio-tiempo de Minkowski, es decir, es un espacio vectorial de dimensión 4 que asociamos con el espacio-tiempo. Los, los tensores los definimos como funciones multilineales que van de ese espacio vectorial a los reales, es decir, toman n número de vectores y nos regresan un número. Bien, habíamos dicho que, bueno, es un tensor tipo 0N, más adelante vamos a ver cómo se completa la primera parte. Pero en la sesión anterior discutíamos principalmente sus componentes. Pusimos como ejemplo el tensor métrico que define el producto punto entre dos vectores. Bien, el tensor métrico, además de eh, permitirnos hacer el producto punto, nos es muy útil porque el producto punto, ya habíamos dicho que induce una norma, que permite, el, la norma de los vectores nos permite clasificarlos como tipo espacio, tipo tiempo o tipo luz. Entonces el tensor métrico va a estar, al ser una al tener una relación con la norma, nos va a decir muchas, nos va a dar muchas propiedades de las distancias en el espacio-tiempo. De ahí viene el nombre de tensor métrico que nos sirve para medir. Bien. El. Que más notamos el tensor métrico sirve para definir el producto punto y además el bueno tenemos una representación explícita para el producto punto y tenemos las componentes del tensor muchas veces no vamos a necesitar la acción del tensor sobre los vectores si no es suficiente con las componentes bien la mayoría de las veces vamos a estar trabajando con las componentes por eso es muy importante que les quede claro qué significan estas componentes y cómo las vamos a manejar bien bueno voy a compartir pantalla para que Bien, sensores en el espacio-tiempo de Minkowski. Voy a comenzar a grabar. El... <risas> Pero ¿saben qué? De denme el minuto. Bien, gracias. Teníamos pues las componentes de un tensor tipo 0,2. Definimos las componentes como la acción del tensor sobre los vectores base. Recording in progress. Para el tensor métrico Decíamos que G Aplicado a los vectores Nos define por un lado las componentes pero por otro, el número real que nos regresa es el producto punto del vector e-alfa con e-beta. Bien. Por un lado es definición, componente, y por otro el resultado, el número real. Estas componentes no nos están diciendo cuál es la acción específica. No nos están dando... Sabemos que es un número. Bien, pero no nos están diciendo cuál. No sabemos la acción del tensor. Habíamos dicho que había... Para tensores tipo 0,2, un tensor métrico y la acción sobre dos vectores, Es la misma cuando intercambiamos el orden. Bien. Noten lo siguiente. S aplicado a, a b es igual a S, A alfa y alfa, coma, B beta, E beta. Como es un tensor... Es una función lineal que saca escalares y abre sumas. Y aquí tenemos sumas y escalares. Entonces esto es igual a alfa, de beta, s, y alfa. Coma e beta, esto es a alfa de beta, s alfa beta. Bien, por otro lado, la conexión, sí, creo que dejo de compartirlo. Ahí estamos. Okay. Sí, ya sé. Por otro lado, S aplicado a BA, se imaginan que es lo que voy a obtener, ¿no? Es S, B, beta, E, beta, A, alfa, E, alfa. Esto es igual a B, beta, A, alfa, S, beta, alfa porque va a estar actuando sobre E, beta y E, alfa entonces son las componentes S, S beta, alfa pero por simetría esto tiene que ser igual a esto por lo tanto, noten tenemos este tenemos este, pero no están en el orden. Bueno, lo que nos está diciendo esta igualdad es que S alfa beta es igual a S beta alfa. Bien, entonces para un tensor simétrico... ¿Es un tensor sim simétrico si sí, solo sí pasa esto? Y como consecuencia, sus índices, podemos intercambiar los índices y obtenemos una igualdad. Bien, esa es una propiedad de los tensores simétricos. Tenemos también un tensor antisimétrico. 0,2 y es antisimétricos. Cuando intercambiamos los, el orden de los vectores, la acción del tensor sobre los vectores, hay un cambio de signo. Uh -huh. Y ahora visualizan qué es lo que le pasaría a las componentes. Y suponemos, si descomponemos los vectores en la base, en sus componentes y la base, vamos a obtener las componentes de A. Bueno, a ver. Este, se suele usar A para, porque es antisimétrico, pero como yo utilicé, espero que no haya confusión entre el vector. y este tensor antisimétrico uh -huh. no tiene f -quita. bueno les adelanto a actuando sobre b w es igual a a actuando sobre b alfa e alfa coma w beta e beta y esto es igual a b alfa w beta a alfa beta, y si quieren vamos a ponerlo, A actuando sobre alfa, y e beta, y esto es igual a B alfa, W beta, A alfa beta. Bien, tenemos la acción del tensor actuando sobre dos vectores y su representación es esta en términos de sus componentes bien si hacemos el a w b lo que vamos a obtener es b alfa w a beta alfa igual que acá aparecen los índices con el orden cambiado, porque está actuando primero sobre, el, sobre este vector. Bien, y ahora, por la propiedad de, por la definición de antisimetría, tenemos un signo menos. Eso quiere decir que A alfa beta es igual a menos A beta alfa. Así, para un tensor que es simétrico, sus componentes permanecen invariantes ante una permutación de índices. Para un tensor antisimétrico hay un cambio de signo. ¿Sí? Y esto viene de la definición. Vamos a utilizar mucho esta propiedad. Vamos a hablar, se suele hablar de tensores simétricos y antisimétricos únicamente considerando sus componentes. Porque, otra vez, las componentes es lo, va a ser la principal herramienta que vamos a utilizar. Ahora, algo que debe, bueno, que es inmediato ver con los tensores antisimétricos, es cuánto valen las componentes que tienen índices iguales. Es decir, ¿cuánto valdría la componente A0,0? Pues tendríamos aquí A0,0 es igual a menos A0,0. Ya, eso le dice inmediatamente que las componentes en donde los índices son iguales para un tensor antisimétrico son cero. ¿Sí? Y las componentes... De aquí no podemos decir que son cero pero sí podemos decir cuántas son independientes. Para el espacio-tiempo, como, como los índices van de 0 a 3, entonces tendríamos, para un tensor tipo 0,2 en general, habría 16 componentes, que son las combinaciones posibles de los índices. Pero por esta propiedad, Solamente tenemos 10. Uh -huh. Y para los antisimétricos, solamente hay 6. Uh -huh. Porque de esas, de las 10 que podríamos obtener de los índices, tenemos además 4 que son automáticamente 0. ¿Vale? No todos los tensores son simétricos o antisimétricos, así como no todas las funciones son pares e impares. Bien, pero sí se pueden, a partir de un tensor que no sea simétrico, sí se puede construir un tensor simétrico y otro que sea antisimétrico. Noten que esto se parece mucho a la representación, a las propiedades que conocemos de matrices. Guardan cierta analogía. Bien, pero con los tensores hay que tener mucho cuidado con respecto a la posición de los índices. Si están arriba o si están abajo, tienen significados diferentes. Ya habíamos dicho o a, nos hemos enfrentado a que las bases tienen el índice abajo y las componentes de vector tienen el índice arriba y eso nos llevó a clasificar a componentes covariantes y contravariantes porque se transforman de cierta manera bajo transformaciones de Lorentz y el de la manera inversa los que tienen el índice arriba bien hasta aquí vamos bien con eh, estas definiciones de tensores son inmediatas pero esto se va a complicar esto es la base y sí, hasta aquí todo bien. Sí, vemos bien hasta salud Vale. Vamos a definir... Vamos a utilizar... Una clase de tensores muy particular. Son los tensores tipo 0-1. Quiere decir un tensor tipo 0,1? Pues es una función lineal que toma un vector y nos regresa un número. ¿Ah? Sencillo, ¿no? Resulta que este espacio de vectores tipo 0,1 forman por sí mismos. Un espacio vectorial. Y como forman un espacio vectorial, tienen se pueden definir sus componentes. Entonces, un tensor. Estos tensores se llaman unoformas. En vez de ponerle una fichita, les ponemos una file. Y por definición, sus componentes se definen como la acción del tensor sobre el vector base. Ok, hasta ahí no hay mucho. Cuando actúa la unoforma forma sobre un vector, ¿qué pasa? Podemos descomponer el vector el alfa, bueno, así, y esto por ser un tensor, abre ver, sumas si y saca escalas, y alfa. Bien. Y esto que es igual pues a a alfa de alfa. ¿Sí? estoy utilizando la definición de la componente como la acción de la forma del tensor sobre el vector. ¿Sí? Y vean qué curioso, ¿verdad? es Aparece. Esto es un número. ¿no? Dijimos: acción de, es un tensor tipo 0,1. Toma un vector y me regresa un número real. Toma un vector y regresa un número real. ¿Qué número real? Este. No sé explícitamente cuál es, pero esta es su representación. Ajá. Ahora, imagínense que tenemos. O okay, que. Queremos dar la descripción de esta acción de la forma sobre el vector en otro sistema de referencia. Es decir, queremos ver cómo se transforman, cómo se transforma esta acción. Por un lado, sabemos que estas son entidades eh, físicas, ¿o? Son independientes del sistema de referencia. Por otro lado, sabemos cómo se transforman las componentes de un vector. Y sabemos cómo se transforman las componentes de algo que tenga el índice abajo. Es algo covariante con algo contravariante. ¿Bien? Es decir, si tengo A alfa prima P alfa prima, esto es igual a lambda alfa prima alfa a alfa, que es la transformación de las componentes de A. Y por otro lado, tenemos la transformación De el, el objeto covariante. Y esto es igual a alfa. Alfa. Alfa prima. Gamma. Alfa prima. A alfa. De gamma Pero esto, por definición, son inversas. Es la transformación de Lorentz y la transformación inversa. Y eso lo representamos de esta manera. Con una delta de Kronecker. Ajá es la acción de una, inversa, de una matriz inversa con la matriz original. Eso nos da la identidad. Pero hay que fijarnos en el significado de esto. Quiere decir, es todo esto, si alfa es diferente de gamma, entonces esto se hace cero. Multiplicado por lo que sea es cero. Solo va a ser diferente de 0 cuando alfa sea igual a gamma. Bien. Así que podemos escribir esto de acá. Vean que es, sigan esta igualdad. Aquí son muchos términos, son muchos más términos, ¿no? Tenemos el, bueno, en principio 16 elementos, pero de esos 16, solo 4 son diferentes de cero que son aquellos cuando gamma es igual a alfa. Que es lo mismo que poner aquí alfa. Bien, de todos estos, muchos son cero excepto cuatro. Y los cuatro que sobreviven tienen esta representación. Vean entonces que tenemos la acción de, bueno, vean la simbología. Es la contracción de A con P en el sistema primado y la misma contracción en el sistema no primado. A esto, cuando ocurre, le decimos que es un invariante de Lorenz. escalar porque cuando hacemos una transformación permanece invariante y vean que hay mucha información, porque aquí no tenemos índices libres. Aquí está contraído el alfa, tenemos un índice arriba y un índice abajo, y no hay un índice libre. Aquí tampoco. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un, este tipo de contracciones, con un índice arriba y un índice abajo? Cuando hagamos una transformación de Lorentz. Pues resulta que como uno está arriba, se va a transformar de acuerdo a la transformación de Lorentz. Y el que tenga el índice abajo se transforma con la inversa. De tal manera que todas las contracciones van a producir al objetos de este estilo. La transformación de Lorentz con su inversa. Y esas son identidades que se van a cancelar dos a dos. Bueno, cancelar en este sentido, que van a dar la identidad. Y al final vamos a tener como resultado el mismo escalar. Bueno, el escalar, la contracción, pero en el sistema no primado. ¿Sí? Cuando tengamos dos índices, en, y en general índices que estén contraídos arriba y abajo, eso tenemos la seguridad que es un invariante de Lorentz. ¿Vale? Entonces, tenemos que pasa esto. Bueno, y, y tenemos también que esto significa la acción de la una forma sobre el vector. La forma está actuando sobre el vector y esto es el resultado, bueno esta es la acción es la representación de la acción y esa representación la podemos escribir así ¿Sí? se vuelve costumbre utilizar esta representación vamos a tomar contracciones de hecho por eso hasta tiene nombre porque es una como es tan utilizada decimos que es la contracción de estos dos objetos de un vector con una una forma uh -huh. pero para darle el significado geométrico que hemos venido trabajando necesitamos esto bien Bueno, ahora, uh -huh. perdón, perdón. Si Quieren, ¿por qué? P? p beta prima es por definición la acción de p. sobre el vector primario. Pero sabemos cómo se transforma el vector. Y este es por definición la manera en la que se transforman las componentes de las una forma es la misma en la que se transforman las bases. Ajá, esto que dije que... Bueno, esto que dije aquí es esto. Esta es la demostración de por qué funciona. ajá Y por qué eh, a estos objetos se les ¿Cómo forman un espacio vectorial? Pues se les dije vectores covariantes, porque se transforman como, las, como, como, las, como la base. Ajá. Entonces, estas una formas en sí generan un espacio vectorial y tienen una base, tienen una representación. Bien, tienen naturaleza diferente, porque los vectores los construimos a partir de, el, de sus componentes, ¿cierto? Las formas las definimos como funciones, de hecho son tensores. Son funciones que actúan sobre vectores, pero resulta que también son vectores. Ajá. O sea, son componentes de un espacio vectorial forman en sí mismas un espacio vectorial que no es de la misma naturaleza que el espacio de los vectores más adelante vamos a ver cuál es esa bueno, cómo se manifiesta aún más esta diferencia por ahora les estoy mostrando por qué son diferentes ¿no? Tienen el índice abajo y además, pues, unas son funciones, funciones sobre vectores. ¿Vale? Bueno, ¿y qué relación? Vamos a ver una relación más entre, entre estas unoformas y los vectores. P actuando sobre A. es eh, pues una función actuando sobre un vector pero dijimos que P tiene componentes ¿qué son estas componentes? si bien una respuesta es la acción de la forma sobre el vector bueno también nos cabría preguntar ¿qué significa ¿O qué implicaciones tiene que sea un espacio vectorial? Porque si es un espacio vectorial, debe existir una base asociada a él, ¿cierto? Podemos construir una base. ¿Cómo se relaciona esa base de las formas con la base de los vectores? De la manera siguiente. Supongamos, o llamémosle omega a esa base. está actuando sobre el vector A. ¿Sí? Vean que como forma, como elemento de un espacio vectorial, tiene unas componentes en una base. Así como el vector tiene esta representación, componentes en base, así las una formas tienen una representación. Componentes. Base. Vean que, bueno, aquí estoy utilizando el mismo símbolo. Una tilde para la base. Esto es igual. A. Pues, alfa. omega tilde alfa. Y vamos a reescribir este vector en su base. Como la base de las unoformas en particular es una unoforma, es un tensor, sumas a resumir, acá escalares de alfa a beta. Y lo que obtenemos es la acción de omega alfa sobre e beta. Habíamos dicho que esta acción resulta ser la contracción de las componentes, pero aquí tenemos algo más complicado. Es la contracción, que no está tan claro que sea, pero además tenemos otra cosa, es la acción de la forma, de la base de las formas sobre la base de los vectores. Vean qué pasa si hago esto, p alfa a beta, delta, alfa, beta. Si hago esto, obtenemos p alfa a alfa, la contracción de las componentes, que es lo que ya, lo que obtuvimos con las transformaciones de Lorentz, y con la acción de la forma, la definición de las componentes de la forma. Uh -huh. Lo que estoy mostrando es, estas componentes están asociadas a una base, a esta omega. Pero, ¿qué propiedades debe satisfacer esa omega? Esta de acá. Debe pasar que omega alfa, actuando sobre e-beta, tiene que ser igual a a la delta de Kronecker. Es decir, que actúen sobre los mismos índices. Bueno, que, el, que sean unitarias y que el resultado sea exactamente uno cuando actúan con el mismo índice. Cuando esto pasa, se dice que es la base dual. Omega ...es la base dual... ...de... ...ven ¿sí? la posición... ...de los índices... ...para las formas... ...la base tiene los índices arriba, para los vectores la base tiene los índices abajo. ¿Esto por qué pasó? Porque las componentes de los vectores tienen el índice arriba y las componentes de las formas tienen el índice abajo. Esto nos dice que es muy importante fijarnos en la posición de los índices. Porque nos determina el tipo de objeto con el que estamos trabajando. Si es una, una forma o si es un vector. Bien. Y además, ¿qué significan las componentes de, ese, el, de esa una forma? Pues significan que bueno, es lo que multiplica a la base dual para darnos una representación de la forma. ¿Sí? Bueno, y esto se generaliza a los otros tipos de tensores. Si teníamos el tensor actuando sobre un tensor tipo 0,2 actuando sobre dos vectores esto es igual a t a, b beta, e, beta y esto es igual a, a, a alfa b beta t actuando sobre los vectores base pero los vectores base la acción de tensor sobre vectores base nos da las componentes de tensor. ¿Sí? ¿Cuáles son esas componentes? Las asociadas al espacio vectorial. ¿Cuál espacio vectorial? El que generamos con el producto exterior de las bases, de las unoformas. Uh -huh. ¿qué significan estas componentes? Esto. hablamos de las componentes de un vector y ya tenemos muy bien identificado que son los números que multiplican a la base uh -huh. y que generan al vector bueno y las componentes de tensor si sí, la, son la acción de tensor sobre la base pero además, son las componentes en cierta base. ¿En cuál base? En esta de acá. Así como podemos describir una unoforma así, también los tensores, un tensor tipo 0,2, lo podemos descomponer así. Bueno, tiene unas componentes que se obtienen a partir de la acción sobre los vectores base, pero esas componentes pues están definidas, o es lo que multiplica a una base correspondiente. Si tenemos un tensor tipo 0,3, pues va a tener tres componentes, ya habíamos dicho. Dependiendo del tipo de tensor que sea, es el número de componentes que eh, vamos a, a tener. Dijimos que si es 0,4, tenemos cuatro componentes. Cuatro índices. No, no cuatro componentes, cuatro índices. Y esos, esas componentes, que tal los índices? Se refieren a esta base. Bueno, a la que sigue, ¿no? La, siempre la vamos formando con el producto con el producto exterior. Muchas veces esto ya no se pone, simplemente se, pone, se debe entender que es W alfa, W beta. Noten que esto es para darle formalidad y para que entendamos lo que significan las bases, las componentes, pero no es necesario, porque ya con la acción de tensor sobre bases de vectores, ya sabemos quiénes son esto lo hago para darle sentido o más sentido al nombre, componentes si hablamos de componentes de un vector y hablamos de componentes de tensores pues ¿qué queremos decir? además de la acción sobre el vector ¿no? pues es esto vean que esto se pone interesante porque nos permite decir ¿qué pasaría si tengo tensores con los índices mixtos. Tengo un índice arriba y un índice abajo. Porque aquí, hasta ahora, he utilizado los tensores con el índice abajo. Quiere decir que la base está arriba. Pero, ¿qué pasaría si tengo objetos que tienen el índice arriba? Es decir, ¿puedo definir tensores que tengan el índice arriba? Y la respuesta es sí esos tensores van a estar actuando sobre el espacio vectorial de las unoformas ¿cómo definimos algo que tenga y te actúa sobre... Está actuando sobre dos vectores, que es el, las formas. Pero esto es igual a A, alfa, omega, alfa, beta, omega beta y esto sería a alfa, b beta, t omega alfa, omega beta, a alfa, b beta, t alfa beta. Son objetos que van a tener los índices arriba. Y es porque es la acción del tensor, pero ahora sobre la base de las formas. ¿Qué? ¿Cómo le llamamos a estos objetos que no tienen...? Bueno, este tipo de tensores que comen formas... pues es lo que complementa a este número de acá. Un tensor tipo 02 es un es una función multilineal que come 0 formas y 2 vectores. Un tensor tipo 0n es aquel que come 0 formas y n vectores. Un tensor tipo 12 ¿Qué hace? Toma una forma, toma dos vectores. Un tipo MN toma M formas y N vectores. Ajá. Entonces, con eso, agotamos todos los tipos de tensores. Hay aquellos que actúan sobre el espacio vectorial de los vectores... Y hay otros que actúan sobre el espacio vectorial de las unoformas. Y hay aquellos que actúan tanto en el espacio vectorial de los vectores como en el espacio vectorial de las unoformas. Ajá, que serían en general los tensores tipo MN. Toman M formas y N vectores. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, sí. No, esto requiere que lo mediten. Porque es mucha información. Y en la siguiente sesión vamos a mostrar cómo podemos ir de, eh, del espacio de los vectores, del espacio vectorial de vectores al espacio vectorial de uno formas, porque eh, suena muy curioso que tengamos tensores así, ¿no? Que sean mixtos, que actúen sobre vectores, que actúen sobre formas. Bueno, pues es que existe una manera en la que nos podamos, en la que podemos ir de un espacio a otro. Y el objeto que nos va a permitir hacer eso es el tensor métrico. ¿Vale? Bueno, pues dejémosle aquí. Dejar de compartir. Recording stopped. Y no, ¿tienen más preguntas? No, profe, yo sí tengo una duda. Este. Adelante. El producto que puso de omega alfa con omega beta, ¿cuál era? ¿Externo, dijo? Sí. Sí, que es simplemente tomar las... El... Tomar un orden para darle sentido a, a las componentes de tensor. Ah, okay sí, gracias. Y preocúpense más por las componentes. Lo importante van a ser las componentes, estos objetos que tienen dos índices, tres índices y la posición de los índices. Bueno, pues nos vemos entonces el la próxima semana. Gracias, profe, buen día. Eh, profesor, nos vemos. Bueno.